Aparezco en un hospital, preguntando qué diablo yo soy Rodeado de muchas personas vestidas de blanco, no sé dónde estoy Una que dice se fue, la otra que dice volvió Y una que dice le estaba tranquilo y sangrando en mis brazos, se desmayó Señora, ¿quién es usted? Que grita con tanto dolor Que dice mi niño, me quede tranquilo pidiendo por mí al señor Señora, ¿quién es usted? Que grita con tanto dolor Que dice mi niño, me quedé tranquilo pidiendo por mí al señor, señor? ¡Que grita un moño, de podrida gusano le salen hasta por la boca cayendo millares de gente sin vida y sigo bajando profundo mirando a la gente que suele llorar personas que antes pues yo conocía y ahora se queman en este lugar un hombre con cuerpo de caballo bebiendo la sangre del que parecía mujer que se queja voy atormentada porque de su boca culebra salía y mi niño me queda tranquilo pidiendo por mí al Señor Señora, ¿quién es usted? Que grita con tanto dolor Que dice mi niño me quede tranquilo pidiendo por mí al Señor. Candena, ceniza, la sufren y siguen cayendo personas, gente por segundo y yo. Hombre pidiendo piedad, le sacan los ojos, llamado Juan Pablo II, II. Demonio con la uñas largas, vestido de rojo, demás adoran su presencia Con en la mano muy llena de sangre el demonio, traído le hacen reverencia Aquí no hay piedad, solo dolor no basta llorar, no existe clamor Y una espada prendida en fuego Abre la cabeza en do de un famoso pastor Aquí no hay que dar, solo dolor No basta llorar, no existe clamor De repente una luz muy blanca que baja del cielo Aquel lugar resplandeció? Que grita con tanto dolor Y un hombre vestido de blanco me dijo Sal fuera, porque usted intercedió Mamá ¿Qué usted hace aquí? Y Joan, Nacho, Anthony, Meli Está todo bien